¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Hoy os traigo aquí un vídeo súper esperado y muy interesante y hoy os voy a hablar sobre las inundaciones en Finlandia. Las inundaciones aquí son muy comunes en estas fechas de primavera cuando se está derritiendo toda la nieve y bueno os voy a explicar un poco por qué suceden estas inundaciones. ¿Se acordáis en otoño que os dije que estos caminos que se llaman Pitkospu en finlandés? Pues ahora os voy a decir para qué sirven. Sí. Y es para esta época que están todas las inundaciones. Pues hacen estos caminos para poder caminar por el sendero y por todo. Porque es que si no, no se podría caminar. También sirven para los pantanos, pero ya eso os lo expliqué en el otro vídeo. Pero bueno, ya habéis visto cómo son estas estas inundaciones suelen durar aproximadamente una semana y media o dos, pero al final se van y pues los finlandeses están acostumbrados a esto. Porque es algo que pasa todos los años en esta fechas Comienza a mediados de marzo Cuando las temperaturas Superan lo, el cero Superan el cero Entonces la nieve comienza ya a derretirse Pero ¿qué pasa? Que por la noche Vuelve a congelarse Porque todavía no hay sol por la noche Se vuelve a congelar y se convierte en un hielo muy resbaladizo Después ya Cuando cuando ya hay sol por la noche la nieve comienza a derretirse a una velocidad increíble, o sea que a lo mejor en dos días ha bajado 30 centímetros el nivel de nieve y claro más las lluvias de primavera porque aquí es como en todo el mundo que en abril, agua es nil, pues eh, se causan estas inundaciones tan grandes pero como os he dicho ya un millón de veces en este vídeo las inundaciones son normales los finlandeses están acostumbrados a esto incluso las plantas las plantas que están por aquí que están por cerca del río ya están preparadas y acostumbradas a esto y son plantas especiales eh, que están pues han evolucionado para poder estar bajo el agua durante este tiempo las inundaciones son comunes también en otros países donde nieva como por ejemplo suecia eh, Rusia, Noruega... Y espero que os haya gustado este vídeo Si es así, darle a like, suscribiros al canal Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós